Zombies, ayúdame. Ay, bueno, ya voy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Momento, ¿qué? Y sí, son falsos. Los hicimos así para probar nuestro nuevo juego. Sí.